Horóscopo de Libra para hoy, 21 de marzo de 2018. Hoy sentirás la necesidad de observar tu situación laboral más de cerca, al menos que recientemente te hayas enamorado totalmente de tu carrera de manera que tus responsabilidades diarias sean las que menos te preocupan. Con esta energía astral, desearás seguir con tus proyectos como prioridad. Quizás existan ciertas tareas que sería mejor delegar, u otras que deberías controlar más de cerca